Hola, soy Isabela, estudiante de la Fundación Universitaria María Cano y quiero compartirte lo que vamos a aprender en la asignatura Finanzas Corporativas. A lo largo de la asignatura encontraremos un contenido que nos permitirá comprender la teoría financiera de las corporaciones, utilizaremos técnicas y herramientas para realizar análisis de decisiones de inversión, financiación y reparto de utilidades. Interesante, ¿cierto? Las finanzas corporativas son las relaciones que se dan entre el análisis y el estudio de variables económicas aplicadas en pro de generar valor en una empresa y mantenerlo en el tiempo. Adicional a esto, las finanzas corporativas estudian la manera de responder las siguientes preguntas. ¿Qué clase de inversiones de largo plazo se deben realizar? ¿De dónde se obtendrá el financiamiento a largo plazo para pagar la inversión? cómo se administran las operaciones financieras cotidianas como cobranza a clientes y pagos a proveedores. Finalmente, las finanzas corporativas son la guía para poder tomar decisiones operativas y financieras a diario a través de los datos y hechos que arrojan los indicadores de generación de valor de la compañía, es decir, los macroinductores. Manejar una empresa no es tarea fácil, es por eso, por lo que en esta asignatura encontrarás las herramientas necesarias para la toma correcta de decisiones de inversión, financiación y reparto de utilidades. Te agradará mucho estudiar finanzas corporativas.